El mundo está gobernado por la irresponsabilidad. De hecho, todo el sistema en su conjunto se sustenta en la irresponsabilidad, pues se nutre de ella como fuente principal de alimento. Los estados y naciones, las leyes, las religiones, las ideologías políticas y las costumbres y tradiciones culturales sientan sus cimientos sobre la irresponsabilidad de los individuos. El ejercicio del poder se basa íntegramente en esa irresponsabilidad. Y, por lo tanto, la opresión y la injusticia y el dolor que causan los conflictos religiosos, culturales, nacionales o ideológicos también tienen sus raíces en la irresponsabilidad. La irresponsabilidad es la gran enfermedad humana. Es la peste que nos persigue desde los albores de nuestro desarrollo cognitivo superior. Es la plaga que ha castrado nuestra evolución y ha convertido al ser humano en una caricatura grotesca de lo que podría haber llegado a ser. Y la irresponsabilidad tiene su raíz en la obediencia, es decir, en el sometimiento de nuestra propia voluntad a criterios ajenos. Obedecer es el acto más atroz de irresponsabilidad que puede cometer un ser humano. Obedecer órdenes, acatar leyes y normas, someterse a dogmas y preceptos, seguir costumbres y tradiciones, someterse a líderes o a los principios dictados por ideologías o religiones son todos ellos actos de extrema irresponsabilidad individual. Porque un individuo solo es responsable de sus actos cuando estos son la expresión de su propio juicio y discernimiento, es decir, de la actividad de su propia conciencia. La responsabilidad nace de juzgar los hechos por uno mismo, generar un criterio propio y después actuar en base a ese discernimiento, asumiendo sus consecuencias. Sin embargo, un individuo que obedece nunca es plenamente responsable de sus actos, porque estos no derivan de un juicio y discernimiento propios. La obediencia basada en la acción y criterios generados fuera de la mente del propio individuo, y por lo tanto externos y ajenos a su actividad consciente. En consecuencia, el individuo que obedece órdenes, leyes, normas, creencias o preceptos siempre actúa de forma irresponsable. La obediencia siempre es un acto de irresponsabilidad. Desde muy pequeños nos han imbuido en una visión no solo tergiversada sino invertida de lo que es la responsabilidad. Nos han inculcado la idea de que la obediencia y el acatamiento de órdenes, normas, principios o leyes es un acto de responsabilidad en sí mismo, cuando es precisamente lo opuesto. Y viceversa, nos han inoculado la idea de que desobedecer siempre es un acto de irresponsabilidad cuando de hecho es todo lo contrario. Y es que, paradójicamente, cualquier persona que desobedezca leyes, órdenes o normas está actuando, por definición, de forma responsable, porque basa sus acciones no en criterios ajenos, sino en su propio discernimiento, por erróneo que éste pueda ser, es así. No importa si el que desobedece está cometiendo un error o no, siempre es responsable de sus actos. Siguiendo los razonamientos expuestos, podemos concluir también que una persona puede actuar de forma responsable si sus acciones se basan en su propio criterio individual, y este resulta ser coincidente con las órdenes, las leyes, las normas o los preceptos. Pero atención, esa persona solo habrá actuado de forma responsable si estaba dispuesta a desobedecer en el caso de que su criterio no fuera coincidente con la orden recibida, o con las normas o leyes pertinentes, es decir, si priorizaba sus propios criterios derivados de su propia actividad consciente por encima de cualquier otro precepto externo. Resumiendo, la responsabilidad siempre se basa en el acto consciente de pensar por uno mismo y de actuar en consecuencia. La irresponsabilidad siempre se basa en renunciar al acto consciente de pensar por uno mismo obedeciendo criterios externos. La obediencia siempre y en todos los casos se basa en la renuncia de la propia conciencia Y esa renuncia del individuo al propio criterio, al propio juicio, es la fuente de la mayoría de males que aquejan a la humanidad y lastran incluso nuestra propia evolución como especie. Y es que las personas irresponsables son seres humanos inferiores porque han decidido convertirse en seres inferiores de sí mismos. Son versiones inferiores de sí mismos porque han renunciado a su propia visión del mundo, a su propia capacidad para juzgar, discernir y decidir, y por lo tanto a la libertad de pensar y actuar por sí mismos y enfrentar las consecuencias de sus acciones. Han mutilado su propia actividad consciente, y con ello se han convertido sin saberlo, en robots biológicos programables a través de ideas, criterios y preceptos ajenos a su mente. El sistema, al completo, se alimenta de esta renuncia tan despreciable. Los más poderosos basan su dominio en esta renuncia de los individuos que los obedecen. Las perniciosas y absurdas religiones e ideologías basadas en la obediencia y creencias en mitos sin sentido o en absurdos principios abstractos, han sobrevivido durante siglos alimentándose de esta obediencia irresponsable, causando cientos de millones de muertos en guerras y conflictos de todo tipo. Porque todas las actividades que uniforman a los individuos, convirtiéndolos en números que pueden ser borrados, se basan en esta extracable renuncia a la voluntad propia. Y esta programación mental que castra nuestra conciencia y nos rebaja como seres humanos va mucho más allá de las patrias, ideologías, religiones y leyes y normas. Incluso seguir una tradición o las directrices emanadas de algo tan abstracto como un calendario se basan en esta irresponsabilidad. Pongamos un ejemplo. La mayoría de nosotros celebramos la Navidad como si fuera algo inevitable, solo porque la sociedad nos lo ha dictado sin tan solo plantearnos por qué debemos hacerlo. Llegada la fecha determinada y de forma inconsciente, como si estuviéramos hipnotizados, nos lanzamos a repetir los mismos rituales año tras año sin hacernos las preguntas que una mente mínimamente consciente debe hacerse. ¿Ustedes se han planteado alguna vez por qué celebran las fiestas navideñas? ¿Se han cuestionado qué razón hay para que ustedes repitan lo mismo que hacen todos los demás por las mismas fechas? ¿Se han planteado para qué las celebran? ¿Qué sentido tienen realmente para ustedes como individuos y qué les aportan? De hecho, ¿se han cuestionado alguna vez si realmente quieren celebrarlas con independencia de lo que les digan sus familias o el resto de la sociedad? Si no se han planteado ninguna de estas cuestiones ni la posibilidad de dejar de celebrar las fiestas navideñas es que en ningún momento han tomado conciencia real del por qué las celebran y eso significa que no son plenamente conscientes de sus acciones y por lo tanto actúan de forma irresponsable de la misma forma que nos disfrazamos por carnaval nos comemos las uvas por fin de año o celebramos nuestro aniversario ni siquiera sabemos cómo hemos llegado a hacer todo eso lo hacemos por inercia y lo catamos sin voluntad propia porque se supone que debemos hacerlo o porque siempre se ha hecho así es decir Actuamos como lo haría alguien hipnotizado, como lo haría un robot. Como entidades que no están vivas del todo y que solo actúan obedeciendo impulsos externos que jamás ponen en tela de juicio, porque los considera un principio superior que no pueden cuestionar. Y no nos engañemos, eso es aplicable a todos los ámbitos de nuestra vida. Esa misma hipnosis, esa misma irresponsabilidad abarca desde las costumbres diarias más prosaicas hasta lo que consideramos los más elevados valores morales. Muchos de nosotros queremos cambiar el mundo. Pero ¿cómo queremos cambiar nada si ni tan solo somos capaces de cuestionarnos por qué pensamos lo que pensamos, por qué creemos en lo que creemos, o por qué actuamos como actuamos, ni qué sentido tiene nada de ello? Si ni tan solo somos capaces de poner en cuestión lo que hay dentro de nuestras cabezas, cómo ha llegado ahí y para qué lo necesitamos, ¿cómo vamos a cuestionar el mundo exterior? Es triste, pero es la verdad, no somos seres humanos completos. Solo somos sombras, versiones mutiladas y deformes de lo que podríamos ser, obedeciendo como autómatas y responsables de sus actos a una multitud de mecanismos de programación mental que dirigen nuestros gustos, pensamientos, creencias y costumbres y que ni tan solo hemos creado nosotros. ¡Compruébenlo! Intenten poner en cuestión a fondo y con valentía algunas de sus creencias, sus adicciones sociales, o sus costumbres más arraigadas, incluso las más nimias como dejar de usar el smartphone para cualquier cosa. Observen lo que sucede dentro de sus cabezas. No tardarán ni 10 segundos en empezar a buscar excusas, pretextos y justificaciones de todo tipo para no cuestionar ninguno de esos mecanismos de programación mental profunda. Y lo harán sintiendo una sutil e inaprehensible sensación de miedo, como si al poner en duda sus creencias, sus hábitos, alguien amenazará con cortarles una extremidad. Como si ustedes y las ideas que le dominan fueran la misma cosa. Pues bien, ese miedo que sienten y esa oleada de excusas y justificaciones que inundan su cerebro, ni tan solo son suyas. Ustedes no son responsables ni tan solo de eso son las ideas que les controlan, las que están usando su propio cerebro para generar mecanismos de autodefensa e impedir que su conciencia retome el control de su mente y de su voluntad. Hasta este punto llega nuestra esclavitud. Y este mundo vacío e injusto, hipócrita y enloquecido que nos rodea es tan solo el reflejo exterior de lo que sucede dentro de nuestras mentes. Si realmente quieren cambiar las cosas, den el primer paso y sean conscientes de lo que ustedes son en realidad. Ustedes no son sus costumbres, ni sus hábitos, ni las tradiciones culturales que repiten cada año. Ustedes no son la patria que les han inculcado, ni su religión, ni su partido político, ni su equipo de fútbol. Ustedes no son su smartphone, ni su dinero, ni su casa, ni su coche, ni su estatus social. Ustedes son la voluntad de pensar y decidir por sí mismos a cada momento qué hacer con su tiempo y con su energía. Ustedes son el amor que sienten por las personas y por sí mismos. Y ustedes son también el amor que las personas sienten por ustedes. El resto de cosas son elementos externos vacíos que tienen el valor que ustedes quieran darle. Así pues, dejemos de, buscar, dejemos de buscar culpables externos en forma de villanos fantasiosos tramando conspiraciones en la oscuridad y la lejanía. Antes de enfrentarnos al mal exterior, tengamos la valentía de cuestionar todo aquello en lo que creemos y que nos esclaviza. Sin dar ese paso previo, todo intento de cambiar el mundo será en vano. Librémonos de todas estas cadenas que nos aprisionan desde que nacemos y retomemos el control de nuestra mente y nuestra voluntad. Dejemos de obedecer sin pensar por nosotros mismos. Dejemos de ser unos irresponsables y convirtámonos en seres humanos completos. La liberación del ser humano empieza en el interior de nuestras mentes.